Hoy le tenemos un, una entrevista importante con nuestra querida amiga Carmen Joeli, quien Joel Ureña, quien desde la vía Sky estará con nosotros en el programa. Con ella estaremos hablando de las consecuencias del Covid 19 a las pequeñas y medianas empresas, pese al programa de ayuda del gobierno, es decir. Estos esfuerzos que ha hecho el gobierno en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y cuál ha sido la experiencia a raíz de ya de tres meses, vamos rumbo a los cuatro, de, de este proyecto. Buenos días, Carmen, Joel y Sorieña. Hola, buenos días, ¿cómo están Un placer todos por tenerte con nosotros aquí en De Mañana. Igual, igual, chicos. Francis, qué bueno verte. ¿Cuánto sí, tiempo, eh? Mucho tiempo. Te he visto en muchas actividades, siempre le doy like y te felicito por todo lo que estás haciendo, ya obviamente en la cotidianidad y el uso de la Así tecnología. Es. Así es, Francis. Ve ahí que está José Amado, también está nuestro amigo Jerjan. Hola, hola, sí. hola Carmen. José Amado <risa> se acaba de retirar ahora, tiene audiencia. Sí, Ay, tiene ya. un compromiso profesional. Un placer tenerte aquí con nosotros, Carmen. Carmen. Sí, vale, igual, vale, chicos. Vamos al mambo, chicos. Vamos a ver cómo eh, defines esta realidad, pese a todos los esfuerzos o al esfuerzo que ha hecho tanto el pasado gobierno y la continuidad con el nuevo gobierno a la, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, mira, realmente tú sabes que a nivel mundial la situación de las MIPIMES está en muchas, en una situación de crisis, lamentablemente. Pese a todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, pues hay que Entonces todavía no hemos, no se ha abierto completamente, la no se ha hecho la escalada completa de lo que es la economía de nuestra República Dominicana, a nivel mundial también. Entonces, si nosotros dependemos mucho de lo que tiene que ver el, el entorno general de nuestro país... Y tú sabes que hay muchas situaciones, muchos beneficios que recibimos de otros países, el cual también esos otros países están siendo afectados por lo que es la crisis del COVID, la crisis de esta pandemia de en este año 2020. Lamentablemente, las empresas más afectadas son las MIPIMES actualmente. Muchas porque, como tú sabrás, no estaban legalmente registradas, entonces no, puedo, no pudieron acogerse a los programas como sí. FASE, FASE 1 y FASE 2, Así es. Otras quizás se descuidaron en momentos que tenían que hacer su presentación, su declaración anual, su declaración jurídica al cierre de año. Se descuidaron cuando les llegó pues, la situación de la pandemia en febrero. Eh, quizás algunas no habían cotizado el mes de febrero en la TCS y por ende sus colaboradores pues, le quedaron fuera del programa fase. Mm. Otras que han tenido situaciones de que se han manejado mal en el ámbito laboral lo que tiene que ver con nuestro código laboral, con nuestro derecho laboral, con los colaboradores, y han hecho una especie de despidos en momentos no apropiados y con los pasos no adecuados. Entonces, ¿a qué me refiero con los pasos no adecuados? Que si tú tienes un colaborador y estaba suscrito, estaba colocado en el plan fase 1. Es decir, tú lo tenías suspendido porque hicieron un registro con el DGT-3 luego con el DGT-4. Bueno, tenían que hacer el DGT-4 para poder entonces prescindir de ese colaborador. Sí. Y en algunos casos, pues no se hicieron. Entendieron que como ya lo tenían suspendido, pues automáticamente cuando le dieran su carta de liquidación, pues ya el, el colaborador estaba liquidado, estaba desahuciado, como se llama en términos reales. Pero ocurre que no. Si tú tienes tu colaborador inscrito en el programa fase 1, es decir, tu empresa supuestamente no está trabajando todavía, y tu colaborador está cobrando porque es un beneficio para el colaborador directamente, tú no puedes eh, prescindir de ese colaborador directamente porque entonces tú estás incumpliendo la ley, tú estás prescindiendo de un colaborador que actualmente está suspendido. Y en derecho laboral, pues como tú más bien que nadie lo sabe, eh, Francis, nos explica que no podemos prescindir de este, de este colaborador. ¿Cómo podríamos nosotros prescindir de este colaborador? Pues simplemente sacándolo de nómina, sacándolo, así llenando el formulario del DGT-12, me parece que es porque esos términos los manejan más los, los que son los contables, los encargados de gestiones humanas. El área que nos corresponde, en el caso mío, es el área a nivel general. Asesoramos a empresas a nivel general y claro, obviamente tenemos que tener un poquito de todo, de todo lo que sí. comprende el ámbito general. Pero como ya ustedes saben, entonces hay empresas que no cumplieron este requisito. Hay otras que quieren hacerlo, pero para poder hacerlo, entonces deben eliminar. Al colaborador de la empresa y para sacarlo de la empresa tienen que hacerle el pago de sus prestaciones que han obtenido hasta el momento de ahora, hasta la actualidad. Porque aunque nosotros, Francis, sí. tengamos un colaborador suspendido, este colaborador en el tiempo sigue estando en la empresa. Y eso le cuenta, claro, no le va a contar con lo que es el salario de Navidad, esos meses que no está trabajando, el empleador no tiene que pagarle eso, no tiene que hacerle el cálculo para lo que es el salario de Navidad de esos meses. Pero sí, tiene que hacer el cálculo con otros beneficios que tiene el colaborador a la hora de usted decidir, despedirlo, decidir, eh, bueno, eh, decidir, le decimos despedir, despido, porque es lo que entendemos eh, sí. comúnmente. Sí. Pero viene siempre sí. el término del desahucio, como ya sí. ustedes entenderán. Carlos, y la situación... ¿ajá? Eh, hay una información que se puso a correr, incluso un video ahí de un caballero, que hablaba de que el programa tanto fase 1, que es cuando el gobierno le paga de manera directa al, al empleado, eh, al, al hasta 8.500 hasta ocho, hasta ocho, ocho, ocho, ocho pesos, ¿verdad? Eh, y sí, el fase 2, que es un por ciento del de salario, por ejemplo... El fase 2 son cinco mil ajá, pesos. Sí, eh, mil pesos. Entonces... Se ha puesto a correr un, una bola, ¿verdad?, de que esto la empresa no, no puede descontarlo porque es una ayuda de manera directa del Estado al empleado. Sí. Eh, eh. No ¿Cómo hacer? A que... ver si te entiendo. Sí, mira. Si yo, por ejemplo, cobro 10 mil pesos mensuales Exacto. y el gobierno me está pagando 5 mil pesos para ayudar a la empresa Correcto. a manejar la nómina, entonces la empresa sí puede, eh, no te va a descontar, sino que te va a dar el completivo que te falta de esos 10 mil pesos, que vienen siendo los 5 mil pesos. Y lo que hace que te los retiene. Eh, sí, porque esa ayuda Correcto. de los 5 mil pesos es para las empresas. Tú sabes que la situación de las empresas ahora mismo es muy delicada. Claro. Entonces, esto es como una forma estratégica que utiliza el gobierno para que la economía no se nos caiga y no nos quede en cero. Porque si nos cierran cinco empresas actualmente, entonces serían unos cuantos colaboradores, no, no te puedo decir número porque tendríamos que saber qué tanto colaborador tendrían esas empresas, que quedarían desempleados totalmente. Entonces, para el gobierno poder ayudar a que la economía, que las empresas no tengan que quebrar, le da esa ayuda a, los, a las empresas, no directamente al colaborador. Entonces, el empresario debe no pagar esos 5 mil pesos porque lo está recibiendo el colaborador a través del gobierno. Exacto. Lo que el empresario debe hacer es completarle la nómina a ese colaborador. Hay muchos. Pero. Es, el, lo que pasa es que hay empleados que han decodificado como si se estuviera quedando la empresa con algo que le corresponde. No es así. Y está reclamándole a la empresa que no, no puede contarle No es así. Es como Carmen dinero. lo ha explicado. Sí. Eh, y eso hay que hacer énfasis, Carmen, para que la, eh, los empleados no, no se traumen en el, en el desempeño de sus tareas frente a la empresa y haya contrañimiento de forma eh, malentendida. Así es. Y tú sabes también qué es lo que ocurre. Si nosotros nos sentimos incómodos con, con nuestros colaboradores, nuestras empresas, el Eso ambiente es, es un ambiente desagradable, terrible, es un ambiente terrible. incómodo, en el que entonces yo siento que mis derechos me los están atropellando y como mis derechos me los están uh -huh. atropellando, entonces yo actúo de una forma, no lo hace muchas veces inconsciente, porque los colaboradores no actúan de forma... Cuando reaccionan contra sus empleadores, no lo hacen de forma consciente en algunos casos. Sí. Simplemente porque sienten que están siendo oprimidos, que están siendo abusados, que entonces, la empresa vale. me está, exacto, me está quitando mis derechos. Mi, y entonces ahí yo empiezo a disminuir en, la, en el cumplimiento de mis deberes. Y cuando yo empiezo entonces a disminuir en el cumplimiento de mis deberes, viene lo que se llama un ambiente laboral incómodo, un ambiente laboral que, que realmente nos, no nos ayuda a poder ser más productivo, más eficiente y a poder dar más. Carmen. Más a la situación de que el empleador pues tiene una crisis increíble en su empresa, tiene un estrés terrible y todas estas situaciones pues hay muchos choques, y muchos enfrentamientos. Carmen, ¿Sí es algo, es algo incluso para la gente que nos está viendo y aquellos empleados que incluso se nos han acercado preguntando eso, hasta de sentido común. Mm. Si tú antes de la, de la pandemia ganaba 20 mil pesos, ¿Cómo es que en medio de la crisis te van a dar 20 mil más 5 mil pesos? No, o sea, ya, es, no es inconcebible. Es, es, y, es, y es lo que queremos hacerle entender a, a muchos empleados que tomaron un video de aparentemente, no sé si es abogado, no sé quién es, que él decía que no, que ese dinero era una ayuda del gobierno que Ay, se Dios. le mandaba de manera directa al empleador y no es así. Incluso el fase 1. Aunque te pagan 8.500 pesos, la ayuda como quiera sigue a la empresa porque es para que no te, no, no, no te canse, eh, eh, no te despida. Para que la empresa no tenga que cerrar. Exacto. Pero ojo, que ya. Eh, tenemos que tener en cuenta esto para no desinformar a nuestros televidentes. Sí. No es que te paguen ocho mil quinientos pesos. Eso depende de tu sueldo. Correcto. Si tú ganas tu sí. empresa ocho mil no, ese pesos, el gobierno ese es el tope. El gobierno va a pagar un 70 Exacto. Un setenta de esos ocho mil pesos. Entonces quiere decir que si tú ganas ocho mil pesos, en este caso el gobierno dijo que era un 70 pero a esas personas que ganan ocho mil, que ganan diez mil, el gobierno se lo va a pagar completo. Pero si yo gano veinte mil pesos, el gobierno me va a pagar a mí un 70 por ciento de esos ocho mil pesos y la empresa no está obligada a completarme a mí el pago. Eso es en el programa fase 1 fase uno, ¿Por qué la empresa no está obligada a completarme a mí el pago de mis veinte mil pesos en este caso. Porque supuestamente yo no estoy trabajando. Entonces, si tú no estás trabajando, no, la empresa no tiene que pagarte. La empresa eh, eh, no te va a completar lo que falta, pero tú tampoco tienes que ir a trabajar. Porque Carmen, estás suspendido. Eh, tu teléfono, ah. vamos a ponerlo en horizontal porque... En horizontal? Sí, ahí cambió. Vamos a ver si podemos... Ahí ah. sí, ahí sí. sí es importante, lo que pasa es que mi teléfono a veces tiene el botón de que sí. se me apaga el Así es importante explicarle eso a la gente porque ha habido muchas confusiones, incluso algunos eh, eh, empleados, colaboradores, que le han reclamado eh, a, los, a, los, a los, empleadores que le, que le, devuelvan ese dinero que le descontaron y ese dinero realmente no es del empleado, eh, sino que es una ayuda para el empleado. Yo creo que hay que mandar sí. un mensaje a los a, a los, a los abogados, asesores, que comprendan mejor. La, el plan por qué se está haciendo cómo se está haciendo para que puedan tener una mejor orientación a quien va con la incertidumbre de si ese dinero es de ellos o no ¿verdad que sí, Carmen? Así es, eso es y bueno y para eso están estos medios Gracias a, Dios espero, a ustedes no, que yo están. no, no, es, lo estamos sí. haciendo contigo para que se lo explique Así es. Sí, realmente, miren, el programa FASE cuando tú estás en el programa FASE 1 es complicado porque tú algunos derechos tú le estás perdiendo porque tú estás suspendido. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que los meses que tú estás suspendido, el empleador no tiene que pagarte a ti la, propor la proporción de tu sueldo de Navidad, de tu sueldo 13. También te disminuye, me parece que en la parte de la de, de, de lo que tiene a otro. Bueno, las bonificaciones, si tú no le estás trabajando en esos meses, también está disminuida. Pero si tú estás en el fase 2 te tienen que pagar normal tus bonificaciones, te tienen que pagar tu sueldo 13. Ojo, en base a lo que te está pagando la empresa, así es. se va a pagar el sueldo 13. Si yo gano 20 mil pesos y el gobierno me está pagando 5 mil pesos y la empresa me paga a mí, me completa mis 20 mil con los 15 mil pesos que me faltan, entonces... La empresa, para hacerme el cálculo de mi sueldo 13, mi sueldo de Navidad, lo va a hacer en base a los 15 mil pesos, no en base a los 20 mil pesos. Sí. Entonces, realmente, como quiera, en esta ocasión, eh, el colaborador pues también lleva la de perder. Sabemos Así que la voy. empresa está llevando la de perder porque la crisis está afectando también directamente a las empresas y eso no es eh, no. para nadie, eso es una mentira, eso es una realidad. Pero usted también como colaborador está siendo afectado y todos lo estamos viviendo. Yo estamos me río, bien. yo me río porque ah. hay gente que me está mirando aquí como que dice, ajá. Oh. Y entonces, <risa> sí, incluso yo que tengo un sueldo fijo aquí, verdad, sí. ese es el, ah. el, el, el mi sueldo 13%. No va a ser en función de la cantidad que yo gano normalmente. O sea, yo no voy a recibir la cantidad de dinero que yo, por ejemplo, recibí el año pasado, sino que va a ser menos porque me está la empresa, me está pagando menos y lo otro me está entrando por parte del Estado. Y por tanto, su doble sueldo, como se dice, va a ser menor. Y eso hay que entenderlo. Claro, sí. eh, porque yo, se calcula en base a la proporción de lo que tú has <risas> ganado en ese año realmente. Y es lo tiene lógica, ¿te entiendes? Claro, claro. Es que que los colaboradores somos afectados. Eli, lo que pasa es que, que, que Yayan está, está claro. Y, y por qué se ríe, yo lo sé, porque Yayan es muy, es colaborador, pero a la vez un orientador para sus compañeros. Ah, entonces, sí. como él lo está explicando, ellos se están confund se confundieron un poquito. Dice, Ajá, entonces, y nosotros. ¿Y nosotros? <risa> no, pero es normal, es normal. Es, eh, incluso eso va a caer. Es normal, señores. Eso uno va a caer mucho con conflicto. Que incluso el Estado debe desde ahora, excusa no, Carmen, eh, comenzar a informar a la gente y explicarlo por diferentes vías, porque cuando llegue diciembre eso va a provocar mucha, muchos escándalos y mucha bulla. De, de gente que, que claro. por ejemplo, que gana 20 mil pesos y que está esperando su 20 mil pesos y no le van a salir completo, su 20 mil pesos. Completo, no le van a, salir. No si, le van a si, salir. Si la empresa se acoge a eso. Ahora, hay empresas que entienden que les ha ido bien, no les ha ido tan mal y se sacrifican. Sí. Y le van a pagar su sueldo su, su doble sueldo completo a sus colaboradores, sí. pero eso no es el caso de todas las empresas. Tenemos que entender también y ser empáticos con sí. la situación de los empresarios, porque ese es el detalle. Yo como colaboradora, yo tengo que ser empática con la situación claro, de mi empresa. Claro, y si mi empresa no existe, si mi empresa quiebra, si mi empresa se va, pues no solamente me van a dejar sin empleo a mí sino que también van a dejar sin empleo a mis otros compañeros. Entonces, es como un sentir colectivo que tenemos ahora mismo nosotros la responsabilidad como ciudadanos. Y pues las empresas que realmente no les haya ido tan mal, también tener un poquito de conciencia y si entienden que pueden aguantar y pagarle eso completo a los colaboradores, pues lo hacen. Pero no están en la obligación de hacerlo. Entiendan eso. Y es deber Warner, es deber ver de cada empresario, de cada empresa, explicarle eso claro, a sus colaboradores. Claro. Para que así los malos entendidos se eviten y no haya tantos deseos de querer entonces yo demandar a mi empresa, de yo sentirme que me están engañando, que me están estafando. Y ojo, si a usted toman la decisión de despedirlo de su trabajo, de desahuciarlo, si no es por una causa justificada, si no es porque usted ha hecho incumplimientos, a usted tienen que darle sus prestaciones completas, sus prestaciones completas van. Y en el caso de que usted decida retirarse, que sea usted el que decida renunciar, a usted tienen que darle lo que es el porcentaje de su bonificación, el porcentaje de su doble sueldo y el, la proporción también de sus vacaciones, la vacaciones si no la, claro tomado, está, claro está. no la ha tomado. Así es. es. decir, que Así es. ya los demás derechos que se podrían en un estado normal de reclamar no lo va a tener. No, no, no, claro, que estamos, estamos en una situación especial. Si usted renuncia, pero si a usted lo despiden, sí, si tiene, si tiene derecho a sus, a sus beneficios, si a usted lo despide. Si precisamente hablando de, sí. he visto algunas demandas impulsadas en los últimos días de, por dimisión justificándose en que no le han pagado dos meses de salario, que en tiempos normales eso es así. Ahora bien, creo que es infructuosa una demanda cuando se le juzga a una empresa cerrada que no está laborando y que el Estado, por el estado de sección ha eximido de ese pago, el trabajador se vea obligado en la dimisión en esas condiciones, más por otra cosa que por eso. Sí, eso realmente tiene otra situación. Ahí viene otro trasfondo, pero que ya el tiempo se nos está acabando. Sí. Quizás ese colaborador no recibió su pago de esos dos meses cuando estuvimos cerrados totalmente porque el empleador no lo había registrado en el CIRLA ni en la TCS. Correcto. Entonces, este colaborador no percibió los beneficios que el gobierno estaba dando. Entonces, ahí lamentablemente fue un error del empleador. Pero Correcto. ya eso sería otro tema que deberíamos trabajar aparte. Carmen, y con muy relación... Buena, con eh, re... eh, eh, muy buena esa... Después. Con relación a aquellas empresas que se, aco se acogieron al, al programa Fase 1, ¿verdad? Esto es, eh, los empleados están suspendidos cobrando hasta un tope de 8.500 pesos, es decir, 70% de su sueldo que se lo está dando el gobierno, pero están suspendidos, es decir, no están trabajando. Pero no, eh, los no empleadores deben. lo han llamado a trabajar, ¿verdad? Mm, deben entonces... <risa> ese, eh, eh, eh, reportar que ya están trabajando y sacar claro. a esa persona del fase El 2. colaborador debe reportar que ya está trabajando. El empleador Exacto. debe reportar empleador que está no trabajando. Sí, porque correcto. si no lo reporta, entonces el, el colaborador queda fuera de riesgo laboral, queda fuera de otras cosas que está que, que la ley lo ampara. ¿Y pudiera y entonces si acogerse al fase 2? Sí, puede acogerse al fase, al fase 2. 2. Inmediatamente lo, lo vuelvan a ingresar al, a la a la planilla de trabajo de que volvió otra vez a, a ingresar entonces se acoge al fase el fase 2 dos. Dos. muy bien Ahí automáticamente en el fase 2 sí. gracias a Carmen gracias y a Carmen Joel, por tus orientaciones y esperamos tenerte pronto nueva vez para continuar con estos Hola, temas porque te quedaron pendientes de algunos así es bien amables amigos vamos a ver que nos